¿Verdad? Pues vamos a darle paso a Joanny sí, Paulino sí. que está directamente adelante. adelante. Adelante, Giovanni Paulino. Dale, dale. Si no, no, no. se mueve la huevo, te va no, a dar. Muchas gracias Rey Peña. Continuamos en esta cobertura desde el Congreso Nacional y en este momento llega al lugar, al punto de encuentro donde iniciará la marcha de concentración el expresidente Leonel Fernández, presidente también del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido recibido por varios líderes de esta ...organización política que apoyan esta lucha en contra de una no reforma a la Constitución Dominicana. Hay que destacar la gran cantidad de miembros del PLD que apoyan a Leonel Fernández... ...que se encuentran concentrados específicamente en la Avenida Jiménez Moya... ...para iniciar formalmente esta marcha de concentración a Congreso Nacional... Precisamente ahora ya inicia formalmente la marcha concentración del Partido Socialista Dominicana, PLD, específicamente la fracción de Leonel Fernández. A ritmo de no reforma a la Constitución, esta marcha concentración, dirigentes, tantos dirigentes de todo el país se encuentran concentrados para caminar junto a su líder, Leonel Fernández. Increíble la gran cantidad de personas que se han concentrado para apoyar al expresidente Fernández. Ahí pueden ver en las imágenes cómo van eh, caminando la comunidad Jiménez Moya en esta concentración multitudinaria del expresidente Leonel Fernández. La idea de que se, se vea de esa forma es porque son imágenes retransmitidas en vivo directamente. En este momento lo que ustedes están viendo en la televisión está ocurriendo en la capital. Así es. Entonces la señal a veces se nos degrada por un asunto del servicio de internet, pero eh, estamos mandando eh, información y, y, y se, y, e imágenes para que todos ustedes sepan, vean eh, de primera mano lo que está ocurriendo en el inicio. Eh, que en este momento de esta marcha concentración de donde participa el expresidente de la República el presidente del partido de la Liberación dominicana Leonel Fernández Reina y en eh, ese tumulto que va ahí va en el centro el, el expresidente Leonel Fernández llegando hacia la mesa donde está el libro que habrá de firmar eh, en oposición sí. a la reforma constitucional. como ustedes Porque ven ese ella, anillo que hay de los exacto diputados... ahí viene al lado eh, al lado de Fernández Suco y, Bauta, y Bauta, Bauta, Bauta Bauta y Fernández Suco ahí detrás el está Crispín, Crispín el, el reconocido no Crispín Crispín Fernández creo que es bueno Crispín que no es el artista y ahí está Leonel dando dando instrucciones de que bueno parece ser que muy pronto, va muy de pronto va muy rápido, rápido sí. ¿eh? como que se aguante sí sí aguante ese por... momentito que vamos muy rápido por guapo que, que él, sea, sea, él sea lo van que... a encaramar en un vehículo por guapo que el ser tiene que tener el temor, ahí, porque ven. oye, ahí el se arma cualquier jugo, cosa, jugo, Leonel jugo, cosa. Leonel y Leonel le pierde, pierde el presidente. ¡Déjalo subir! subir! ¡Déjalo subir! subir! subir! Bien ahí justamente acaba de subir el doctor Leonel Fernández para encabezar en medio de la multitud esta gran marcha de concentración. ¿Dónde voy su vida? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, Claudio. Me salude a Dile que Bueno, eh, bueno, mis amigos, como ustedes están, están apreciando, ¿no? Tenemos la, las imágenes de primera mano. ¿Se da cuenta? Logramos conectar donde va el, pre el presidente del partido. Exactamente. O Estamos sea, haciendo presidente... directamente donde está Lionel. Exactamente. Como ustedes pueden ver, ahí al lado se ve a Bauta y se ve la seguridad de Leonel. Eh, miren a Bauta ahí que se le ve una cachuchita y un poquito eh, de, la, de, la de, de la calva escondida tras la cachucha, ¿no? Así es no, que por el sol, mira, no por la si, calva. Si, si San Francisco de Macorís fuera Santiago, nosotros estuviéramos bien pegado en un gobierno de Leonel. Porque Santiago, cuando tiene funcionarios, todo lo que arrastran, todo lo que consiguen ya pasa. San Francisco Macorís tiene la, la mala suerte que, son por, ejemplo, por ejemplo, en este, en este gobierno, en los gobiernos del PLD ha habido pocos funcionarios con poder de decisión sí, para son, hacer cosas a favor de San Francisco Macorís. Son inorgánicos. Bueno, no se han preocupado, ¿no? Yo, ha, sido, ha sido muy preocupado por tener ¿tú crees, cosas. ¿tú crees que ha sido, yo creo que, que no han estado pegados, creo yo. No, yo lo que pienso es que falta de pre ha sido poca poca. Poco diligente. Sí, poco dirigente. Por poco ejemplo, las cosas que hemos tenido han sido por dos o tres personas específicas. El caso, por ejemplo, del senador Amilcar, que se ha preocupado por cosas como, por ejemplo, la declaración de la provincia como, eh, como, como, como ecoturística. También está el tema del apoyo que le ha dado al CUNE que ha sido una decisión yo creo que sumamente interesante y magnífica, muy, muy, proyectada, muy proyectada hacia futuro. La República Dominicana tiene que hacer de la UAS la verdadera universidad pública nacional que durante mucho tiempo